hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo unir documentos pdf con Forma factory para el que le interese es un programa gratuito es una caja de herramientas que sirve para todo para mí es el mejor programa para cambiar de formato los archivos vamos a ir a la página web yo la dejaré en la descripción del vídeo aquí tenéis un poquito de información de la aplicación le damos a descargar descargar para windows todo es dañino ya os digo pero si confiáis pues descargáis, son como 100 si megas lo que ocupa, yo ya lo tengo instalado pero lo vamos a volver a instalar para así que os pueda comentar unas cosillas que son necesarias. Eh, con doble clic ya empieza el proceso de instalación, le damos a next, le damos a next, le damos a next, salvo que quieran cambiar la ubicación de la instalación, le damos a next esto es lo que os quería decir, que no intenta con los programas que no necesitamos, seguramente, desmarcamos, le damos a next, otro programa más, le damos a declinar. Esto puede cambiar si hacen la instalación en otra fecha diferente. Esto también lo vamos a declinar, simplemente que, que estén pendientes de la instalación, que aunque tenga estas cosas luego merece la pena. Esto es opcional, simplemente quieren recopilar estadística del uso del programa, algo así sería. Le damos a... yo le voy a dar a que no estoy de acuerdo. Ya vamos a arrancarlo. Hay que ir a documento. PDF Joiner. Podemos agregar archivo o seleccionando o arrastrando. Vamos a agregar uno seleccionando primero. Ahora podemos ordenarlo. Tenemos aquí un botón que nos da información del archivo. Tenemos para abrir la ubicación del archivo. Si queremos eliminar alguno le damos a este botón. Aquí tenemos para eliminar todos y algunas opciones más para ordenar. Aquí elegimos donde guardar ya el archivo combinado, aunque también podemos elegir la misma carpeta de origen. No lo he probado, pero supongo que guardará ya el archivo unido en la misma carpeta donde está el primer archivo PDF que agregamos a este programa. Cuando tengamos todos los PDFs deseados le damos a aceptar. Se viene ya aquí, a la interfaz principal del programa, simplemente queda darle a Iniciar. Ahora veremos después algunas opciones más, aunque este ya está. Aquí nos lo abre con el programa que tengamos configurado por defecto para abrir PDF. Podemos ir a la ubicación de la descarga, información de cómo ha quedado el archivo. Tenemos un botón directo para eliminar si pulsamos con el botón derecho tenemos algunas opciones